Hola a todos y todas, pregunta del foro sobre el límite de tiempo que tiene un cuestionario. Supongamos que configuramos un cuestionario para que el estudiante realice el mismo en 30 minutos. Observemos la configuración con rol profesor. En temporalización está configurado para el 14 de mayo desde las 15 horas a las 16. Les estamos otorgando a los estudiantes un rango de una hora para que realicen un cuestionario de 30 minutos. Así es como está configurado el cuestionario. Pero en este preciso momento son las 16 y 10. ¿Qué sucede? Observemos. Vamos a intentar completar el cuestionario siendo las 16 y 11. Observo en el costado izquierdo, y el estudiante también lo va a observar, que solamente restan tres minutos y un poquito más para poder completar el cuestionario. Es decir, es necesario aclarar bien en la portada del cuestionario el tiempo que tendrá y el horario justo que estará disponible ese cuestionario, si es que lo quieren configurar de esa forma. Nos vemos en otro microvideo.